¿cuál fue esa fuente de inspiración para crear este primer corto con nuestra serie de Bueno, este cortometraje live eh, se está inspirado en algo que está todavía muy reciente, ¿no? que es el tema de la pandemia. Y yo les hago como una pregunta a todos aquí un poco y es, ¿Cuando estuvimos encerrados cómo nos sentíamos? O sea, generalmente muchos tuvimos como ataques de ansiedad, no poder salir, no hacer muchas cosas. Y ahora les pregunto, ¿ustedes saben cómo se sentiría un artista o un músico que parte de su vida es estar al frente como estamos ahora nosotros, mostrándose o tocando su arte? Entonces, parte de la fuente de inspiración de esto y de la fuente de inspiración no es solamente un trabajo mío, es un trabajo en equipo. Timelapse Pro es simplemente grabar como largos acontecimientos, por ejemplo el montaje de un evento, pero no verlo en no sé, dos, tres horas o más, no sé cuánto se demora el montaje. Verlo en tan solo. 15 segundos o podemos hacerlo en 10 minutos, dependiendo también del cortometraje. Tenemos cámara lenta, algunas veces queremos poder ver cómo pasa ese efecto, cómo pasa ese momento más despacio para poder ver detalles, lo podemos hacer acá. Otros filtros, que es la posibilidad de jugar con el color, la posibilidad de jugar como con el balance de blancos, también lo podemos lograr. Todo lo que dice Telemacro, que acá pues, otra vez me adelanto, en la experiencia de ese lado, a su derecha, van a poder ver ¿Qué se puede hacer con la cámara telemacro? Que ya más adelante les voy a contar un poco. El tema del caleidoscopio, como lo ven, es simplemente la posibilidad de hacer de diferentes momentos o de diferentes espacios pues, temas diferentes y creativos, fáciles de poder compartir en redes sociales o con nuestros seres queridos. Hay dos que dicen fotoclon y videoclon. Es la posibilidad de pues, clonarse, es como duplicarse. En fotografía podemos tener hasta cuatro personas haciendo diferentes tomas. No sé, una persona que es... Por ejemplo, en el caso del bailarín, pues, saltando, sentado, diferentes tomas de una sola persona. Haciendo que la creatividad pues, sea el límite de cada uno de nosotros. Y por supuesto, el que acabamos de ver, AudioZoom. congelar como el tiempo entonces aquí lo que vamos a hacer vean entonces él queda congelada en ciertas tomas y lo chabre es que yo puedo decidir en qué momento quiero que él se congele o sea así él llega a la posición y sigue andando. otra vez. So, gracias. Ahora sí les voy a mostrar. Tray grave normal. Miren cómo se ve. Aquí estamos en cámara lenta. Esa así no salió bien. <ríe> no podemos hacer cosas como esta.